El ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, informó que tomará medidas drásticas contra quienes sean sorprendidos vertiendo desechos en lugares inadecuados. Sobre este particular, ha bienvenido Guzmán, director de la entidad provincial Duarte. Calificó de penosa la costumbre de tirar basura en calles y otros lugares impropios. En el Día Mundial del, del Medio Ambiente, el ministro... Ángel este eh, anunció que van a tomar medidas drásticas eh, contra las personas eh, que tienen desperdicios en los lugares públicos, pero que, muy especial eh, en las avenidas, las calles, las carreteras, que comunican una, un pueblo con otro, una provincia con otro, eh, porque como ustedes pueden ver, es muy penoso y muy feo. Eh, con un tipo de plaza, las cantidades de basura, de plástico que tú, tú observa en la calle. Sobre las medidas que debería implementar la entidad en esta ciudad, el funcionario dijo que es necesario educar a la ciudadanía. recolectamos la basura, pero inmediatamente la gente vuelve a lanzar los lo, lo plásticos y los desperdicios al río, a la orilla del río, y cuando llueve eh, todos los plásticos vuelven al río. Y es tan tal que se puede ver que cuando llueve la gente aprovecha y saca la basura y la tira a la calle para que el agua se lleve eh, la basura, los plásticos. Entonces los plásticos van, tapan los hidrantes, se crea el caos, van a los ríos, van a las cañadas y de ahí van al mar y entonces tenemos esa contaminación. Es un compromiso de todos, no es un compromiso solamente de, del Estado o del Ministerio del Medio Ambiente, es un compromiso de todos, de todos nosotros saber que, que no podemos lanzar los desperdicios, especialmente desde plástico, a la calle. Entonces todos tenemos que poner de, de nuestra parte. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.